Te, tu amor, no sé cómo decirte, porque la verdad que vos seguís enamorada de Mauro. Ya se me está yendo. Ay, ¡Qué suerte! Dice. Lo llevo a ¿Qué y sí, lleva la suerte. Porque, digo, porque, porque, la porque va a tener Guido que... cree en la familia. ¿No? ¿Vos crees no, en la familia? No, pero bueno, pareja. pero te, no, te no enamoraste de en la persona equivocada, evidentemente, Cande. Puede ser, no sé. No, pero yo eso. me perdí, yo el otro día no nos estuve, de la yo misma necesito persona. saber todo, discúlpame. Digo sí. claro. que por ahí compartimos eso, nos enamoramos de la misma persona, pero yo no soy una rompehogares ni nada No, que estaba me dijo soltero que y está, además no, soltero. no nos queda claro, un día está soltero, otro día está... ¿Y vos le creíste de entrada cuando te dijo, porque viste sí. ¿sí que a veces los hombres por, por el tesorito te dicen tantas cosas, sí. que, pero vos creíste sí. enseguida, vos dijiste sí... Dijo, no estoy soltero, no viste creía, que pues. no te dio duda de decir, bueno, lo voy a toquear, a ver si... Porque vos sabías que era el ex de Wanda igual. Sí, pero yo no, no conocía a la persona mediática, yo conocía a la persona que, que compartía los mismos códigos de, del interior. Conocí no... ¿Y ¿Cómo empezó me diga... esta historia? ¿Él te escribió un día? ¿Cómo, ¿Cómo arranca esta historia de amor? Arranca likeándome fotos... Desde y octubre. Como siempre. Ah, eh, ah, a mí me gusta, sí. lo sacaba. no pasa? Viste se que van, son viste ah, se ah, dedos, ah, se ah, dedos, ah, dedos. ¿Vale? Porque si tiene me gusta y lo sacaba. Claro. ¿Y cómo te y lo es, lo es lo para, para que veas Porque si veas, estás viendo, y y para sí. que se que. Es una táctica ¿Animó a escribir? Sí, me pone un hola. Yo no lo veo. No sé por qué no ¿Vieron que hay veces mensajes sí, que, que, bueno, no te aparecen? Igual odio Lola, ¿eh? Qué feo, Lola. Porque Lola, Lola es clara. que no te conozco. ¡Qué loco. Jugásela, Lola. Lola. Claro. Claro. Claro. ¡No, no escribe. Bueno, sí. y yo le contesto en noviembre. Eh, bueno, ahí pasaron cosas mediáticas que ustedes deben saber un poco más. ¿Lo del y... la dupu. Y... No, no, no, no, de sí, parte de él. Ah, como que tuvo toda la ida y vuelta con Wanda, ¿no? Exacto. Sea, mm. Y en enero retomamos la conversación y, bueno, ahí es cuando... Ahí vuelve a poner tu nola Y ahí sí, eh, nos pasamos los teléfonos y sí. fue otro Y hacían teléfono. videollamadas. Sí, la primera videollamada fue un día que yo me enfermo, que me preguntaba cómo me siento Ay, qué y maravilla. sí, yo la verdad que sí lo, lo sentí así que tuvo un gesto. Sí, sinceramente sí, un gesto lindo. Entonces fue pero ya la... se habían conocido personalmente, no, no. era todo Y que online. tipo vos, engripada, en la cama, tirada. Chuchos de frío. Con él. Chuchos frío. Eh, estaba súper mal y me sentí acompañada y desde esa parte lo vi, por eso claro, es claro, me gustó tanto. Estuvo bien, eh, Todo esto, eh, para que se entienda un poco. De pero él, a ver, acá yo entiendo que es súper buen mozo, sí. es divino, ¿no? Te puede gustar, pero eh, digo, él... O sea, vos sabías que amiga no vas a hacer ¿Te proponía algo a futuro? Porque digo, uno conoce a alguien, le gusta Bueno, pensás un proyecto Aparte dijiste, no sé, Mauro, Guavo wow. Digo, ¿qué, ¿qué hablaban? Porque sí. si no, no se entiende la historia eh, Empezamos hablando de, de Dos personas que eran del interior Yo le contaba que, que tenía mi trabajo Trabajo de los 15 años, vivo sola ¿De qué laburás? Eh, trabajada administrativa ah. Eh, ah. Estoy a nueve materias de recibirme <coughs> Entonces, nada, eran esas las cosas. ¿Y él qué te contaba de él? Que estaba pasando por una situación complicada, que... ¿Por qué? Hay cosas que, que voy a dejar, digamos, charlas internas que tuvimos, pero eran, eran esas, eran charlas lindas de... Pero era de personal, era... porque él profesional sí. le está yendo bárbaro claro. ya. Digo, sí. claramente si estaba pasando un mal momento tenía que ver con algo personal. Y nos acompañamos desde ese lado. Pero te contaba cosas de Wanda, de, lo, de las hijas, te contaba cosas familiares... Cosas lindas, sí. Ah, cosas lindas, vos? no te contaba, me peleé con Wanda, pasó esto con Wanda. No, desde eso yo siempre escuché. ¿Tenés miedo que, que, que, como que preferís como esto que te pregunta Guido y no, te preservás? Eh, soy una persona muy respetuosa y, y lo cuido un poco también. Cande, ¿vos mandaste casting a Gran Hermano? No. ¿No? No, no, no ¿Al Bailando? Sí? Eh, lo mandé el año pasado, sí Ah Este ah. año no Y ahí dijiste algo de como que tenías relación con el que podías hablar del tucu Que tenías relación a lo del tucu Porque el otro día cuando yo te pregunté sí. eso me desmentiste Sí, porque se, se filtró algo que no, no se filtró por mí Si yo, sinceramente, eh, hubiese querido O sea, famosa, ¿la mandaste vos a o, o no Sí O lo que sea bueno, bueno. En ese momento Steffi dijo que eras vos la que te la habías mandado Bueno Ah, yo no sé Era suyo me, me dijo era Steffi hoy pasado. que. Sí, hoy no. me dijo Digo, Steffi que. Igual la fuente no se revela. No, pero Steffi lo pero contó en su contó, momento al aire. Historia. No, por eso no, yo se no revela. Al aire. Yo no lo conté. No, no, sí, lo contó Steffi. ¿Qué dijo? En bueno. su momento mostró no. todo lo que vos le habías mandado, la captura de. Calvo, que. Que te ibas te al. Que ibas al. Claro, que iba que o sea, vos mostrabas chicos, que ibas sí. de, desde el Instagram sí. del Tuku a la conversación todo con una grabación de pantalla. Sabían, pero perdón, igual la fuente no se revela coincido con lo que dice Marce, pero si después vos mandás un casting a Gran Hermano diciendo tengo algo claro, del Tuku, conté el Tuku, mucho no te vos querías que se sepa, básicamente. No, porque no lo nombré, dije, si van a si van a conocer de mí. Como lo que diría cualquier persona. Digamos. No, no. Pero, pero no, no existe alusión en el casting entonces a eso, a lo del tucumán No, específicamente no, dije. es Más de uno va a temblar si dentro de la casa. Ah, opa, bueno. Opa, ¿Y opa, hoy opa, qué te opa? importa bueno, más? ¿Volvamos a ir la relación con Icardi o ser famosa? No, chicos, yo... No, pero bien te lo pregunto, no, no, ¿por qué es ser famosa? ¿Y sí. no, no, no, qué no te importa? ¿Recuperarlo a él? ¿Intentar no. tener algo con él? No, no, yo después de todo el dolor quise mostrar y sacar la careta a quien debía y estoy feliz. A ver, a partir del que se, se hizo público lo de Icardi, sí. ¿tuviste más noticias de él? ¿Te escribió, te pustió, te...? Sí. Ayer me nombraron sus historias, por sí. lo que vi. Sí, que o sea, te va a iniciar bien. acciones legales. Sí, sí pero feo. puso mi nombre y apellido. ¿Tenés miedo con respecto a eso? No, para nada, porque tengo todo para respaldarme. Igual, Cande, vos entendés... Ah, bueno, ella sigue sosteniendo que claro, sí, Alberto. por eso. Ella sostiene, pero vos entendés por qué no te creemos. Yo quiero ser habla respetuoso. Habla por vos, No, por Yo ¿Por bueno, no. Bueno, no te vos. creo y hay mucha gente qué? que no te cree, pero por qué quiero ser respetuoso. ¿Sí? ¿Sí? Por tus antecedentes, porque nosotros teníamos la data de gran, Herm bueno, gran hermano. ¿no? Bueno, bueno, bueno, esto es gran hermano que amenazaste <risa> con hablar digo, de la digo? vida. Pero, Pero para, yo te, te digo lo que ¿sí? me pasa a mí y vos me decís por qué bueno. debería creerte. A ver, lo de Gran Hermano, que vos decís, va a temblar más de un famoso. Eh, contás acerca de un famoso. Después hablas de Mauricardi cuando, obviamente, las pruebas y la foto, con todo amor te lo digo, se notaba que estaba trucada.